Bienvenidos a la asignatura Criminología. Es un curso electivo de especialidad para los estudiantes de la Escuela Académico-Profesional de Derecho. Busca desarrollar la competencia específica conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado de evaluación multidisciplinaria. La asignatura comprende el estudio del objeto, naturaleza de la criminología y sus relaciones con las ciencias penales y otras ciencias humanas, enfoques o perspectivas de explicación de la criminalidad, biológico, psicológico y sociológico, la criminología clínica, criminología mediática y la importancia de la clasificación criminológica del delincuente, el control social del delito como la prevención y la represión completando con los mecanismos de control social como la descriminalización, la despenalización, la desjudicialización, la desprisionalización y la política criminal.